Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os vengo a explicar por qué voy a activar la función de miembros y por qué creo que puede funcionar muy bien en mi canal. Mira, os lo voy a explicar desde tres niveles. El primer nivel es vos, eh, 0,99 al mes, es irrisorio en la cual tendréis unas insignias de fidelización totalmente personalizadas unos emojis totalmente personalizados chats en directo exclusivos para miembros prioridad en, en los comentarios de los vídeos vídeos exclusivos para miembros y reconocimiento público en los vídeos el primer reconocimiento será al principio y el segundo siempre apareceréis en el final luego está la segunda base que es big boss que son 2,99 al mes que disfrutas de todo lo anterior más acceso anticipado a vídeos nuevos merchandising nuestro con descuento colaboraciones virtuales en vídeos, es decir, que vosotros pues, nos queráis explicar pues, una enfermedad o un estado o algo sobre videojuegos y debatamos directamente en directo vídeos personalizados de cumpleaños eh, os, os, os podemos hacer un vídeo personalizado de, para, para vuestro cumpleaños Solo tenéis acceso a un vídeo con esta suscripción luego tenéis la última suscripción que es Final Boss Project que son 4,99. es la suscripción máxima con el cual eh, podéis tener contacto en, con, directo conmigo en las redes sociales eh, sea vía WhatsApp o Instagram tu nombre aparecerá en los talones que donemos vamos a hacer unos talones y en la parte de delante y en la parte de atrás en la parte de adelante, pues tendrá que haber toda la información bancaria, etcétera y en la parte de atrás vamos a hacer un diseño en el cual vayamos a poner todos los miembros eh, para que cuando las asociaciones lo reciban que digan hostia, cuánta gente ha, ha participado en todo esto y les entre pues, un beneficio, un super, una sensación de estar súper bien que te cagas y lo último son grupos de chat exclusivos para miembros esto está hecho para que podamos hacer grupos donde la gente pueda debatir, gente que se siente sola o simplemente gente que quiere debatir de videojuegos. Esto intentaremos buscar a alguien que domine del tema de Discord, y si no usaremos grupos de WhatsApp o de Telegram. Pero no os preocupéis que esto lo tendremos solucionado. Y nada, que si apoyas Final Boss Project y te gusta el contenido de Final Boss Project, nos puedes ayudar gratuitamente, evidentemente, dándole like, comentando y suscribiéndote al canal, pero evidentemente, si te haces miembros, yo te voy a querer mucho como una trucha al trucho, y Yoshi seguramente te va a querer más. Así que, ¿a qué esperas? Hazte miembro y cumplamos una promesa. Mañana será el mejor día de tu vida. Un abrazo y hasta la próxima.